Una vez visto que podemos reescribir el código de distintas maneras, nos dispondremos a analizar ese código. Para ello, podemos utilizar el profiler. El profiler es un, es un apartado que se puede utilizar en Python. Además, está incluido en Spyder o está integrado, de tal forma que podemos ir a View, Panes y activar el profiler. También podemos ejecutarlo a través de la orden con, invocando al profiler con F10, de tal forma que se ejecuta el profiler. Podemos ver una vista compactada viendo cuál ha sido el tiempo de ejecución de cada una de las funciones que mayor tiempo ha tenido a la hora de ejecutarse. Yo suelo analizar los códigos definiendo una función para cada parte del código que voy a analizar, de tal forma que el profiler la muestra como función, ya que así es fácilmente comparar cada uno de los valores, ya que de lo contrario podríamos tener cada uno de los bucles dispersos en múltiples eh, operaciones, las cuales no nos mostraría el tiempo total de cada entorno. De esta forma, denominando cada entorno de código como una función, es fácilmente analizable. Podemos observar que hemos intentado resolver un mismo problema, el cual, al haberse ejecutado correctamente, nos asegura que el, las, los assert o los códigos han sido válidos, o sea, que las soluciones han sido iguales. Podemos observar que hemos intentado realizar un mismo tipo de bucle con distintas programaciones, de tal forma que hemos creado un vector aleatorio, el cual lo hemos incluido en una lista. Estos eran unos valores absolutos o enteros en los, con los cuales íbamos a operar. Pues realizamos dos operaciones, una de cálculo y otra de pasar el valor a... A módulo 256, como por ejemplo para obtener un carácter. Podríamos observar que una de las codificaciones ha sido invertir el orden de la lista para irlo ejecutando en el mismo orden que el resto de las funciones eh, e ir operándola, de tal forma que se han ido realizando una serie de operaciones matemáticas. Multiplicar por 5, sumar por 8 y restar el número al cuadrado, de tal forma que se obtenía otro valor. Esto se ha ido realizando extrayendo el último valor de cada lista, de tal forma que esta forma de operar puede ser equivalente a realizar un bucle for o otro tipo de programaciones, ya que, por ejemplo, esto puede llegar a ser eficiente si el último, si el valor pop que se extrae es el último. Si el valor pop que se extrae es el primero, es posible que este tipo de códigos pueda tardar más tiempo en ejecutarse, de tal forma que la opción pop generalmente funciona bien para extraer el último valor de una lista. Podemos observar que íbamos creando otra lista la cual íbamos aumentando para crear el valor resultado. También intentamos esto con un bucle for, de tal forma que era la misma lista que teníamos como entrada, la que íbamos modificando para obtener el valor de salida, el cual estaba ya ubicado en la misma lista. Igualmente, eh, creamos la función únicamente para el cálculo, de tal forma que fue la función map la que, invoca, la que se invocaba para ejecutar la función, de tal forma que así era como se le pasaban los argumentos a la lista. Esta otra forma de invocación de funciones es también posible, y en ocasiones puede ser más simple. Sin embargo, es posible que si el tipo de argumentos de entrada es ya de, directamente del tipo lista o tupla, eh, podamos evitarnos el tener que invocar a las funciones con la orden list map de tal forma que en ocasiones esto es posible realizarlo directamente con un bucle for. Igualmente, se ha utilizado una librería especializada, la cual es numpy la cual permite trabajar con arrays de una manera eficiente. Esto nos convierte la lista que teníamos de entrada en un array, de tal forma que el NumPy es capaz de operar con operaciones matemáticas de una manera más eficiente que lo se puede hacer de valor a valor. De tal forma que también en la parte final eh, realizábamos una transformación para tener el mismo tipo de resultados. Estas cuatro funciones han sido invocadas con un tipo de, de invocación que ha sido similar. Copiar el valor de la lista B o de la lista a, a a un valor B, el cual era el que se pasaba como argumento de entrada, para ejecutar cada una de las funciones. De tal forma que así podemos asegurar que el argumento B de entrada no ha sido modificado. Podemos observar que hemos cambiado el número de veces que hemos ejecutado cada uno de los bucles, siendo estos prácticamente lineales en la hora de ejecución, de tal forma que no, no incurrimos en, en un error logarítmico al utilizar cada una de las configuraciones, ya que en ocasiones es posible que a la hora de ejecutar un código eh, de una forma o de otra, es posible que el tiempo no se vea aumentado de manera lineal, sino que se vea aumentado de manera exponencial, esto sería otro tipo de error de programación el cual podría ser solventado. En ocasiones este tipo de, de aumento de tiempo de tipo exponencial no es posible resolverlo, de tal forma que entramos en un problema matemático el cual deberíamos resolver de otra manera. Podemos observar que los tiempos de ejecución han sido eh, muy similares o muy linealmente dependientes del número de operaciones, siendo los primeros valores en segundos y los últimos valores en milisegundos. Podemos observar que la librería numpy puede llegar a ser tres veces más rápida que la ejecución con otros tipos de, de variables como por ejemplo los bucles for o el intentar realizar las operaciones con listas con la operación map. Igualmente numpy permite otros tipos de operaciones matemáticas lo cual simplifica la escritura del código y puede hacer más sencillo la escritura y el entendimiento de alguna de las funciones o de los scripts que vayamos realizando. Podemos observar Cuáles han sido los tiempos de ejecución con estos valores y cómo íbamos extrayendo de estas posiciones los, los distintos tiempos de ejecución de cada función. También podemos observar que hemos tardado menos en realizar una serie de operaciones que queríamos realizar que, por ejemplo, de obtener un número aleatorio. Esta operación del número aleatorio eh, nos ha costado más, más tiempo que el realizar las operaciones que queríamos realizar. También podríamos modificar en esta macro el número de ejecuciones, de tal forma que ahora podemos ejecutar un número de operaciones mayor, viendo a ver cuánto tiempo tarda en reejecutarse. Podemos observar que ahora el tiempo ha sido levemente superior. En ocasiones, para poder ejecutar correctamente las modificaciones, debemos guardar el archivo. Si apretamos la tecla F10, el archivo se guarda automáticamente. Sin embargo, si activamos la tecla Run Profiler, en ocasiones no se ejecuta la copia previamente almacenada, sin almacenar la, la que tenemos dispuesta en el editor. Podemos observar que ahora los tiempos son levemente eh, superiores, ya que al aumentar 100 veces el número de operaciones, tenemos 100 veces más de tiempo que tardan.